Bueno, vamos a dar inicio. Están, espero que se encuentren bien. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio. Como ustedes saben, este espacio eh, estamos muy contentos de verlos, eh, muy contentos de que estén en este lugar. Y también saludamos a las personas que nos están viendo a través del Facebook, la transmisión en vivo. Un gran saludo para todos. Este espacio, ¿cuál es el objetivo de este espacio? Hoy la comunidad sorda celebra 26 años de la ley 324 de 1996. Esta ley a las personas sordas y a las personas sordos ciegas nos equiparó y nos reconoció la lengua de señas a nivel nacional. Cierto. Así es. Y ese reconocimiento a la lengua desde el año 1996 hasta el momento ha significado un mejoramiento en la calidad de vida de la persona sorda. Y no solamente de las ciudades principales, sino de toda Colombia, mostrando lo rico que es nuestra cultura la riqueza que encierra nuestra cultura. Y es por eso que estamos muy contentos de que nos acompañen hoy en esta conmemoración. Antes de iniciar, queremos rendirle un homenaje a María Constanza Muneva, una líder sorda, incansable, una persona que fue presidente de FECOLDE All right. Bueno, muchas gracias. Ya pueden tomar asiento. Honramos a, a Constanza, nuestro más sentido pésame, también las personas que nos ven por Facebook. Creo que también la, la honran pues, eh, en este día. Como ustedes saben, bueno, ahora queremos dar unos gran, un gran saludo a dos personas, dos asociaciones de la ciudad de Bogotá. Uno es la el presidente... Enrique Telles, muy bien, y también al presidente de Sordebo, de, de AzorZú, que es Juan Carlos. Un gran saludo para ellos. Son los presidentes de las asociaciones de acá de Bogotá. Así es, Viviana. Y a su vez de que tenemos los representantes de Sordebog y de sub pues están representando también el resto de asociaciones que hay a lo largo y ancho del territorio nacional. De la misma manera, también queremos darle nuestra bienvenida a los representantes del INSOR, a su directora, al señor Giovanni Melendres, Bienvenido. Y a su vez, lo acompañan profesionales de allí, del INSOR, que son Jesús Monroy y Diego López. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros también como parte del Insor, Viviana. Claro que sí. Y también tenemos a representantes de Se Volvió la Seña, discúlpame. Da Kelly que es del, viene de parte de una representante del Ministerio de Salud. Muchas gracias, muchas gracias, dice Y también tenemos dos personas muy especiales de, de España, a Mónica Rodríguez y a Eva Roca que vienen de parte del Centro de Normalización Lingüística de Lengua de Signos Española. La seña del centro es esta. Y le damos la bienvenida. También queremos darle la bienvenida a las representantes del Ministerio TIC, en este caso nos acompaña María Fernanda Ardila, que es la viceministra de Transformación Digital, y Diana Palma, que es la coordinadora de inclusión TIC para personas con discapacidad. Esta área atiende, pues, obviamente también a las personas sordas. Bienvenidas. de Cultura le damos la bienvenida a la Viceministra de Patrimonio y Fomento Regional y Directora de Poblaciones Adriana Molano Le damos la bienvenida Ah, me acaban de avisar que está otra foto representante eh, en, vez, eh, en vez de Adriana de parte del Ministerio de Cultura no sé si puede, se puede poner de pie un gran saludo para él muy bien y a su vez pues FENASCOL ha recibido el apoyo de muchos aliados de organizaciones de la empresa privada que están trabajando en pro de la inclusión y la accesibilidad de las personas sordas. Así que también procederemos a darle un saludo a todos ellos y ellas. Bien, un gran saludo al doctor Eugenio Gil. Presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. También de Claro Colombia. Nos acompaña desde la gerencia del programa de sostenibilidad. No pudo venir María Consuelo Castro, así que en su reemplazo viene Luis Cañón. Y también tenemos a Juan Pablo Ramírez. Él es coordinador de servicios y experiencia del cliente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Bienvenido. También queremos saludar al representante que viene del Banco de Bogotá, de parte de la Dirección de Finanzas Sostenibles del Banco, él es analista, el señor Juan Manuel Barrera. Bueno, me dicen que... Ah, ok, no pudo venir. Y creo que tampoco hay una representación, pero igual les mandamos nuestro saludo a través del live. También a María Isabel Buitrago. Ella es la jefe de aseguramiento de calidad de consubsidio. También de FENASCOL a los, subdirec a los directores, subdirectores y los equipos de trabajo que trabajan en la federación que todo este tiempo se esfuerzan por la lucha de los derechos de las personas. También un gran saludo para todos. Así es. Y de la misma manera, pues FENASCOL en esta organización actual que tiene dentro de su dirección técnica está la subdirección de programas. En la subdirección de programas también está eh, cultura, lengua. Así que queremos darle el paso en estos momentos al subdirector Joaquín Hernández. Hola, sí, soy Joaquín. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Un saludo muy especial a las personas que vienen de las entidades públicas y privadas que nos acompañan en esta noche, también a todas las personas señantes. Eh, es un momento de alegría, pero a su vez es un momento agridulce por la partida de Connie. De verdad que nosotros sabemos que en estos momentos, si Connie estuviera con nosotros, estaría muy contenta de que estuviéramos conmemorando estos 26 años. La llevaremos en nuestro recuerdo por la lucha incansable que llevó a cabo por esos procesos de incidencia y también por el liderazgo que llevó a cabo. Hoy nos convoca la ley de señas, el reconocimiento de la ley 324, reconocimiento de la lengua de señas. Estos 26 años y las acciones que han venido en pro de la lengua de señas durante todo este tiempo para elevar obviamente la calidad de vida de las personas sordas y el estatus de la lengua de señas. Y esto no es obviamente solamente de la comunidad sorda, sino también de parte del gobierno que ha sido garante de esos derechos con quienes hemos podido trabajar y obviamente también las entidades privadas que han sido aliados para que la comunidad sorda pueda acceder a los diferentes espacios sociales. Así que queremos darle las gracias eh, por abrir estas puertas durante todo este tiempo, porque la lucha incansable de todas estas partes ha permitido abrir estos espacios y ha permitido la creación de los programas, como es el programa de lengua, cultura de la Federación Nacional de Sordos de Colombia. Estos 26 años representan una gran lucha para la comunidad sorda y pues la acompaña desde España eh, Mónica Rodríguez del CENELCE, con quien queremos uh, seguir llevando a cabo estas actividades que permitan tener una institución del pues, orden similar acá en Colombia. De la misma manera, en, esta, en este reconocimiento de la Ley 324, pues nosotros estamos llevando a cabo estos talleres de planeación lingüística que tendrán un gran impacto en la comunidad sorda y de la misma manera pues en, en todos aquellos que nos están viendo en estos momentos en el facebook live ese trabajo que nosotros estamos haciendo es para que fortalezcamos la capacidad de la comunidad sorda para que no solamente se trate de asociativo sino que los líderes estén empoderados que aquellos que están fuera de este movimiento asociativo y que también hacen procesos de incidencia y de liderazgo, pues también estén con nosotros. Esa es la invitación que les estamos haciendo esta noche. Como subdirectores, pues eh, me enorgullece mucho estar en este momento acá y pues darle la bienvenida a las diferentes entidades. Esperamos que pues todos puedan tener una muy buena noche y pues también disfrutar de este momento y del de plato que tendremos. Bueno, gracias Joaquín por tus palabras. Ahora invitamos a José Leal, quien es el director técnico de FENASCOL, además representante de las personas sordas al Consejo Nacional de Discapacidad y representante de la comunidad sorda en el Consejo Asesor de Lenguas Nativas. Del Consejo Asesor de Lenguas Nativas. Bienvenida. nos va a dar sus palabras. Muchas gracias, Viviana. Bueno, primero que todo, un saludo para todas, para todos de las diferentes entidades e instituciones que nos acompañan, a los representantes de la comunidad sorda española, a las representantes. Recordamos, pues, justamente este 11 de octubre del año 96, estos 26 años que han venido posterior a la firma de esa ley y lo que hemos logrado hasta el momento. Esa lucha que vino para el reconocimiento de la lengua de señas y que fue esa primera ley que se logró en el año de 1996. Obviamente fue gracias al gobierno, pero también gracias al trabajo de la comunidad sorda y del de senador Colin Crawford, que estuvo en ese momento como aliado de la comunidad, haciendo estos procesos de incidencia allí en el Congreso, para que el gobierno colombiano y el Estado colombiano como tal reconociera a las personas sordas como sujetos de derechos, usuarios de una lengua, la lengua de señas, nuestro idioma. Esta ley fue de suma importancia y partió la historia de la comunidad sorda colombiana. Podemos hablar de un pasado y un antes y un después de la comunidad sorda y es que justamente tras esa ley del 96 nosotros podemos ver todos esos niños sordos que existían en ese momento que hoy en día son esos adultos sordos usuarios de la lengua que han obtenido estas oportunidades gracias a la adquisición de la lengua de señas, oportunidades de acceder a diferentes espacios sociales y ser reconocidos orgullosamente como personas sordas, señantes, Usuarios de la lengua de señas con su identidad su propia cultura, que fuera algo tan, import tan importante para todos y de lo cual pues hoy estamos celebrando esos 26 años. Hoy vemos en diferentes espacios sociales la accesibilidad, vemos la interpretación en los canales de televisión, vemos que en diferentes espacios vamos avanzando y se va elevando el estatus de la lengua de señas. En diferentes vías, por la vía política, por la vía de la comunicación, en la justicia, en diferentes espacios, se están abriendo estas puertas para la comunidad sorda. Es ese 11 de octubre del año 1996 que recordamos y que nos enorgullece a todos nosotros y que gracias a esa ley vemos con esperanzas y con muchos retos el futuro. El reto es alcanzar más para la comunidad sorda. Con la ayuda de ustedes, las entidades que están con nosotros hoy, y la ayuda de la misma comunidad con nosotros. Como muy bien lo dijo eh, desde la Federación Mundial de Sordos, el lema de la Semana Internacional de la Persona Sorda este año fue La lengua de señas, las lenguas de señas nos unen. Así que eso lo vemos esta noche. Gracias a todos y todas por acompañarnos en este reconocimiento a la lengua de señas colombiana que tanto nos enorgullece y que tanto amamos. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias por las palabras que acabas de dar. Y a su vez, en este momento está con nosotros también el director general de la federación, el señor Henry Mejía, que también dará sus palabras. Bienvenido, Henry. Bueno, muy buenas noches a todas y todos representantes de los diferentes ministerios, el Ministerio de Salud, Ministerio TIC, eh, Ministerio de Cultura, las diferentes entidades del orden público y privado que están con nosotros, a los representantes del Instituto Nacional para Sordos, Comunidad Sorda en general. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos también incluso de contar acá con Mónica Rodríguez. Recuerdo que cuando vi a Mónica y recordé España, pues me trajo a la memoria 1984, cuando se fundó Fenascol. Esa fundación de Fenascol pues contó con una guía sumamente importante, porque para fundarla dijimos, bueno, no sabemos qué hacer, cómo podemos hacer, y pedimos ayuda a la Federación Mundial de Sordos. Dijeron, bueno, quizás la segunda lengua de ellos no sea tan fácil el inglés pues entonces se habló de la Confederación de Sordos Españoles. Dijeron, desde Colombia están buscando ese contacto, esa ayuda, contáctense con ellos. Y tuvimos ese apoyo de la confederación. En ese año de 1984 no se llamaba confederación, se llamaba igual que acá en este momento, Federación Nacional. Acá, bueno, ellos ya después cambiaron esa forma legal y ya ahora es la Confederación Nacional de Sordos Españoles. Y pues toda su experiencia, lo que habían vivido todos esos años, nos sirvió muchísimo a nosotros. Obviamente, desde la Federación Mundial de Sordos, también nos han dicho, ustedes deben ir a ese reconocimiento de la lengua de señas. Y yo recuerdo, pues, justamente a dos personas. Recuerdo a Félix. Félix de la Confederación de Sordos Españoles, en ese momento vino acá hasta Colombia y también recuerdo a Jerker Anderson de la Federación Mundial de Sordos, que fueron, por así decirlo, nuestros maestros. Aquellas personas, bueno, ya descansan en paz, que nos dieron una gran guía. Jerker, recuerdo que me decía mucho, tienen que luchar... Ir tras el reconocimiento de la lengua de señas colombiana. Y bueno, nos embarcamos en esa tarea. Lo hicimos a través de cursos de lengua de señas. Las ideas de los cursos de lengua de señas fueron gracias a Patricia Ovalle, después vino Luz Mari, también estuvo con nosotros Marta Osorno. Entonces, son personas que han estado en este camino y que han permitido el logro que fue en el año de 1996, la ley 324. Ese reconocimiento que tuvimos, pues previamente también eh, Félix nos decía, bueno, tienen que buscar ese reconocimiento, ¿no? Pero terminó siendo que el, el estudiante superó al maestro, porque lo logramos primero acá y después fue en España. Así que en ese momento el estudiante superó al maestro, pero fue también gracias a ese trabajo mancomunado que hicimos con la Confederación. Ese año de 1984 fue fundamental para nosotros eh, desde que inició de Fenascol. Por allá en enero y para noviembre llevamos a cabo el primer Congreso Nacional de la Situación de la Persona Sorda en Colombia. En ese congreso pues asistieron 300 personas, pero la mayoría eran personas oyentes, eran muy pocas las personas sordas en ese momento señantes. ¿Por qué? Pues porque Veníamos desde una era en la que se prohibía el uso de la lengua de señas, en la que para la comunidad era muy difícil, pero el estado actual de la comunidad debe darle gracias a lo que se hizo previamente. Y no solamente en el 84, sino mucho antes también desde donde sordegó. Desde ese momento en el que se luchó por la separación de ese Instituto de Ciegos y Sordos, y que vino pues a traer el INCI, el Instituto de Ciegos, y el INSOR, el Instituto de Sordos, acá en Colombia, y que les pues, permitió que ese tema de que la lengua de señas estuviera escondida, por ejemplo, de que las personas sordas no utilizaran la lengua de señas mientras andaban en el bus. No sé cuántos de los que están acá lo han vivido, o lo vivieron, de que les diera pena utilizar la lengua de señas en la calle. Yo, Henry Mejía, justamente cuando estaba en mi colegio, utilizaba eh, ese símbolo que me dieron en el colegio de estudiante sordo, pero cuando llegaba a mi casa me quitaba el uniforme porque me daba pena usarlo. Y seguramente muchos pues, también pasaron por eso. Pero hemos visto la evolución de la, de la comunidad sorda, ¿no? Ese orgullo que tenemos nosotros acá. Y muchas de las personas oyentes que nos están apoyando y que nos han apoyado durante tantos años. Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio TIC, que han coadyuvado para el mejoramiento del estatus de la lengua de señas. Y de verdad, podemos decirlo. Si nosotros nos pusiéramos a examinar, ver la situación y ver lo que es este 2022 y el saber, el reconocimiento que ha tenido la lengua de señas en nuestro país, pues de seguro que le ganará al inglés. Yo creo que en estos momentos, Colombia puede decir que de esa segunda lengua, más que el inglés, es la lengua de señas. Por encima de, de, del inglés, pues podríamos decir español, lengua de señas y el inglés. Porque muchas personas de muchas entidades, ya cuando una persona sorda se acerca, pues lo pueden saludar a uno. Le dan el buenos días, el buenas tardes. Y eso ha sido gracias a esos procesos en los cuales ustedes nos han acompañado de diseminación de la lengua de señas colombiana gracias a ese trabajo que se ha hecho de manera mancomunada. No es un trabajo solamente de las asociaciones, sino también de las entidades privadas, entidades que abrieron la puerta, entidades que cambiaron ese paradigma del de asistencialismo, de la ayuda a la comunidad, y darse cuenta de que nosotros no necesitamos ayuda, sino que necesitamos es la garantía y el reconocimiento de nuestros derechos. Y eso, pues se lo damos gracias es al reconocimiento legal de la lengua de señas gracias a la ley 324 en el año 96. Gracias a todos y todas por acompañarnos en este día tan especial para todos nosotros. Un aplauso, Henry, un aplauso. Bueno, señor Henry Mejía, muchas gracias, señor director general, por esas palabras que también nos llevan a reflexionar en la importancia de la lengua de señas colombiana. Y es que con esas palabras que don Henry Mejía nos ha dado, también los invitamos a ver un video que nos muestra esa historia que viene tras el reconocimiento de la lengua de señas en la ley 324 hasta el momento. Veamos ese video. No sé. No sé si ya lo vamos a proyectar. Esperemos un momento. Han cumplido un año en sus reclamos. Son 350 sordos profundos y 2 millones más de colombianos los que sufren algún tipo de lesiones auditivas. Llegaron hace siete días hasta la casa de Nariño y tras la firma de una ley que les reconoce su derecho a la lengua manual, las señas y los gestos, también escucharon los acordes de una música antes extraña para ellos. Podemos escuchar ese aplauso, pero lo sentimos en nuestro corazón. Gracias. Aplaudirnos hasta ser escuchados como nunca, yo y Fenascol, una organización no gubernamental. Esta gestión se ha visto reforzada ahora con el trabajo del Congreso y en forma especial con el trabajo del representante Colin Crawford quien puso todo su empeño para que este anhelo fuera hoy realidad yo pienso que la mayoría están pensando esa es la primera vez que estoy aquí en el palacio del presidente y para ellos significa mucho un sector como olvidado y se puede ver en la marea, mira, no quieren ir. Y yo vi a algunos de los jóvenes mirando allá, no han estado aquí antes. Y qué lindo que los colombianos, todos los colombianos, podemos estar aquí, donde está nuestro presidente, donde está el gobierno. Eso es lo que yo veo en todo esto. Una visión que logró descubrir que en medio del maremagno de morbollos también el Palacio de Nariño se llenaría, como nunca antes, con el lenguaje de las señas. Artículo 4. El Estado está obligado a incorporar el servicio de interpretación en los canales informativos, sociales, culturales, deportivos y comunicativos. Bien, pues aquí hay un resumen de lo que se consiguió tras la ley 3.24. De cómo se consiguió y lo que vino después. Gracias a la ley 324, pues, se encontró un gran apalancamiento para la comunidad sorda colombiana. Además de eso, pues, también tenemos otro video, que es un video testimonial del de impacto que ha tenido la ley 324 en varias personas. veamos. 1924. Cuando el profesor salía del aula, los estudiantes sordos aprovechábamos para conversar en lengua de señas, y cuando éste regresaba, inmediatamente dejábamos de hacerlo. Guardábamos silencio. Nadie hablaba en lengua de señas. Continuábamos escribiendo hasta que el profesor indicara el fin de la clase. Recuerdo que a otro sordo, por no pronunciar bien un ejercicio oral, el docente lo golpeó en la cabeza con una regla de madera y esta se quebró, y al estudiante le salió un chichón, y todo por no lograr entender cómo pronunciar palabras. La oralización era muy difícil. 2000 Tú y yo, como personas sordas, sabemos que la lengua de señas es parte integral de nuestras vidas, permitiendo nuestra independencia, y acceso a espacios como la educación, se abren las puertas del mundo laboral, del mundo profesional y nos permite soñar. Es nuestra propia decisión elegir nuestras formas de comunicación, elegir a la lengua de señas. 2022 Vemos en general que ya muchos usan la lengua de señas colombiana, pero aún falta aplicarla en el mundo del trabajo, las universidades, los comercios, en el médico. Tú y yo como niños podemos sumarnos a la incidencia, lograr un mayor reconocimiento de nuestra lengua de señas. Celebremos. 11 de octubre, 26 años del reconocimiento de la lengua de señas colombiana. Ley 324 de 1996. 26 años. Reconocimiento. Lengua de señas. Celebración. Qué lindo video, ¿verdad? Este proceso que han traído los jóvenes lo que se está llevando a cabo, nos lleva a una reflexión, ¿no? Ese antes y ahora de lo que ha sido la lucha de la comunidad. Y también, como se decía, ese partir la historia en dos gracias a la ley 324 que ha permitido la accesibilidad en diferentes espacios sociales gracias a la lengua de señas. Pues bien, ahora también queremos comentarles que tras la firma de la ley 324 en el año 96, pues también vino una lucha, una lucha de una mujer incansable una líder sorda que tras el conseguir esa ley 324 siguió trabajando y que merece todo nuestro reconocimiento ella es Patricia Ovalle en este momento pues hay unas palabras de Patricia que también queremos ver Veamos el video. Unas palabras a Patricia. El vasto horizonte dejaba entrever personas sordas solitarias, apartadas entre sí como plantas que no brotan. Unos usaban señas ignotas, otros adoptaban señas extranjeras diferencias que acentuaban el caos. Pero hubo un ser que ante la situación promovió la juntanza, la interacción constante e ideó espacios de formación para ver a su gente florecer. De la mano con otros, elaboró metodologías, talleres, cursos, diferentes materiales que fueron un primer sustrato para nutrir este jardín. Su análisis activo le impulsó a viajar a otros países para recolectar información que a su regreso, con el apoyo de sus compañeros, pudieron contrastar y mejorar las diferentes guías, talleres, cursos y demás elementos que luego compartieron a más personas sordas aflorando el programa de cursos de lengua de señas colombiana. Igualmente desarrolló las bases para que personas sordas pudieran ser docentes de lengua de señas. Asimismo, formó a oyentes para que dentro de ellos manara la labor del intérprete. Con su enseñanza también retoñaron los guías intérpretes y también germinaron los mediadores crecieron múltiples flores en aquel cultivo y estas a su vez se multiplicaron como producto de la participación incidencia y gestión persistente de un ser maravilloso, una mujer sorda, a la cual la comunidad sorda extiende su más sincero agradecimiento. Nos referimos a la lideresa de la comunidad, la gran admirada y honorable Patricia Ovalle. Un gran aplauso. 11 de octubre, 26 años del reconocimiento de la lengua de señas colombiana, ley 324 de 1990. Vaya para Patricia Ovalle. Patricia no pudo estar con nosotros esta noche, pero ese reconocimiento lo recibirá a su nombre, Natalia Mejía. Bienvenida, eh, Natalia. Ese reconocimiento que le daremos a Patricia, pues es en honor a todo su trabajo. Queremos que lo recibas en su nombre para que se lo puedas entregar a ella. Este reconocimiento es especial. Para una persona muy especial también, para Patricia Valle, por todos estos años de duro trabajo, de lucha y esfuerzo. Yo sé que tú, como su hija, lo atesorarás y se lo llevarás a ella, demostrando el amor que le tenemos. Y recibo este reconocimiento en nombre de mi mamá, que no nos pudo acompañar en la noche de hoy, pero lo recibo con mucho orgullo, la hija de, la de <tose> Muy bien, ahora vamos a ver otro video que tenemos preparado. Hola Patricia, desde FENASCOL queremos brindarle nuestro agradecimiento, pues usted ha estado desde la Fundación de la Federación en 1984, trabajó con esfuerzo por el reconocimiento de la lengua de señas. Además de esto, todo su trabajo en investigación con los cursos de lengua de señas y todas las acciones que realizó son de gran importancia. Es por eso que, FENASCOL y todos los sordos de Colombia reconocemos su excelente trabajo y trayectoria dentro de la federación. Además, porque la celebración de este día especial, que se cumple en 26 años del reconocimiento de la lengua de señas, es también gracias al trabajo realizado por usted, que hizo parte del equipo de ese entonces. Muchas gracias. Pensar en Patricia es pensar en una gran mujer. Este día especial le damos reconocimiento por sus valores. Su amabilidad, su inteligencia, su gran trabajo, su lucha y esfuerzo. En toda la trayectoria de Patricia se puede ver el gran esfuerzo por la comunidad sorda en su trabajo desde FENASCOL y apoyo a las asociaciones, su preocupación por la educación de los niños sordos. Patricia en toda su historia dio mucho de sí misma. Es una persona muy valiosa como lideresa y como mujer. Es por eso que reconocemos todo el esfuerzo que ella nos ha mostrado. Reconocemos a esta mujer tan especial. Dios te bendiga y te mantenga con vida muchos años más. Un gran abrazo. Te honro en este día. Un gran saludo, Patricia. Te honro por la maravillosa mujer que eres. Te llevo en el corazón y te admiro porque eres una gran mujer sorda. Pionera como mujer en todas las luchas de la Federación. Honro tu esfuerzo y apoyo en todo momento. Agradezco inmensamente tus enseñanzas en mi proceso como modelo lingüístico, instructora y todo lo relacionado a la lengua de señas, además de todas tus recomendaciones a nivel personal. En especial, una frase me marcó bastante. Tú puedes, eres capaz. Esa frase... Se quedó grabada y efectivamente fui capaz de realizar diversas acciones, plantear posturas, defensas y gestionar en la comunidad sorda. Muchas gracias Patricia, eres una mujer maravillosa, con valores íntegros, muy valiosa. Te aprecio con todo el corazón y te quiero mucho. Hoy es un día muy especial, pues reconocemos a una mujer, a Patricia Ovalle. Patricia es una mujer con un corazón inmenso, que siempre trabajó con amor por la comunidad sorda. En toda su historia pudimos ver toda su lucha, trabajo, conocimiento y experiencia que siempre brindó a la comunidad y a las asociaciones. Ella, desde FENASCOL, siempre trabajó por el mejoramiento de las personas sordas. Fue de las pioneras como modelo lingüístico, Gracias a sus aportes en los cursos de Lengua de Señas, más personas oyentes han podido comunicarse en esta lengua. Además, aportó a la adquisición de la lengua de señas por parte de las personas sordas y que se sintieran orgullosas de su lengua. Gracias Patricia, eres una mujer de gran valor y en toda la historia de la comunidad sorda, tú siempre has tenido un gran corazón. Eres una persona digna, una mujer fuerte, bondadosa, alegre, con un gran conocimiento. Desde el Consejo Directivo, queremos decirte muchas gracias. Tú has sido una luz que guía para la lucha y buscar el mejoramiento de la comunidad sorda. Muchas gracias. Hoy quiero referirme a Patricia Ovalle, una gran mujer. Recuerdo con cariño que desde que ella era joven, ha trabajado. De la misma manera, cuando ingresé a trabajar desde mi juventud. Ella fue mi maestra. Patricia es una persona muy importante. Para mí es como mi mamá, la quiero y aprecio mucho. Sus enseñanzas han sido fundamentales en todo mi proceso, en el desarrollo del conocimiento, en el liderazgo y muchas otras cosas, pues he visto su ejemplo. Su guía ha sido de gran importancia no solo en mi liderazgo, sino también en mi proceso como instructor para las personas sordas de Colombia. Patricia, eres una mujer digna de ser honrada. Una persona de gran importancia. Muchísimas gracias por tu ayuda y ser parte de mi proceso en diversos aspectos. Gracias, Patricia. Te mando un abrazo muy especial. Como vimos, estas palabras en reconocimiento a Patricia Ovalle, pero también las personas sordas de Colombia y las personas oyentes reconocen su gran labor. Los invitamos a darle el reconocimiento por su gran labor a Patricia Ovalle. 11 de octubre, 26 años del reconocimiento de la lengua de señas colombiana, ley 324 de 1996. 26 años. Es algo muy importante y muy hermoso, como vimos en estos videos. Honramos a Patricia Ovalle. Como ustedes saben, también reconocemos, ella es un ejemplo y un modelo para nosotros. La honramos, honramos a Patricia, a su labor, a su lucha y todo lo que pudo pues, dar para el desarrollo de la comunidad sorda. Muchas gracias a Patricia Ovalle. Y bueno, ahora... También a las asociaciones que están afiliadas a queremos darles un reconocimiento por su lucha porque son, son asociaciones que valen valen mucho, han luchado mucho por la lengua de señas, por la protección de la lengua de señas, por la protección de la cultura y la lengua de señas que hace parte, honramos a las asociaciones un gran aplauso y pues a las personas que nos están viendo a través del Facebook Live, un gran saludo que hacen parte de las as asociaciones y a los que están acá presentes Queremos también mostrarles un video en relación a, a este tema. En solitario, las personas sordas no pueden desarrollar la lengua de señas. Pero cuando se reúnen, la lengua fluye con naturalidad. De esta acción surgen las asociaciones, donde se generan espacios para el aprendizaje de la lengua de señas en comunidad. A su vez... De la unión de las asociaciones se crea FENASCOL, que ha trabajado por los derechos de la comunidad sorda, su cultura, el reconocimiento de la lengua de señas, entre otros. Después de realizar acciones de movilización, hemos alcanzado una meta, que es la Ley 3.24. Esto fue posible gracias a los esfuerzos aunados de las asociaciones y FENASCOL. Muchas gracias. Resultado del trabajo mencionado es la Ley 3.24 de 1996.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 fueron creciendo poco a poco se creó una, se fueron multiplicando poco a poco y queremos honrar a dos personas de las asociaciones de Bogotá a dos asociaciones de Bogotá también a las asociaciones de las otras regiones de Colombia aquí hay dos personas de las asociaciones de Bogotá una es de SORDEBOC la asociación de sordos de Bogotá y también a SORSUB entonces queremos darles un reconocimiento a ustedes. Por favor, pasen adelante. Muy buenas noches a todos. Gracias, Joaquín. Gracias, gracias. Yo quisiera dar unas cortas palabras. Quiero darle muchas gracias a todas las personas que han venido con nosotros esta noche. Ya hemos visto los videos sobre la ley 324 del año 96. 26 años, ¿no? a ese re... De conocimiento que tenemos que nos llena de mucha emoción a toda la comunidad y que nos insta a permanecer unidos por ejemplo la sociedad de sordos de Bogotá y Azorzú mantenernos unidos muchas gracias a todos gracias a todos Yo igualmente me siento muy orgulloso de que estemos celebrando conmemorando nuestra lengua de señas y que continuemos con esa lucha y así como lo dijo Enrique que tanto la sociedad como Azor Sub nos mantengamos unidos y que este ejemplo también se replique en todo el país. Gracias también a FENASCOL por este reconocimiento que nos han dado. Bueno, ahora también queremos comentarles algo, no solo a estas dos asociaciones, sino también a todas las asociaciones nacional, pronto ya la otra semana les estaremos haciendo llegar y enviar sus reconocimientos. Entonces, un gran saludo a todas las asociaciones y de verdad un fuerte, abrazo, un fuerte aplauso para ustedes. Felicidades. Encontrarse con una persona oyente que hable lengua de señas, también con un médico, algún familiar... Y hasta en el banco, es evidencia que cada vez más se usa la lengua de señas. ¿Cómo es posible? Gracias a la gestión de las asociaciones IFENASCOL en relación a los instructores sordos de lengua de señas. Estas personas con sus capacitaciones contribuyen a la comunicación clara y efectiva de las personas sordas del país. De esta forma, más personas sordas encuentran espacios donde se pueden comunicar con tranquilidad. Es por eso que reconocemos a los instructores, a su esfuerzo y lucha que realizan en sus enseñanzas. Esto es posible gracias a la Ley 3.24 de 1996, que hoy...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 Además de eso, también nuestro agradecimiento a los instructores de lengua de señas. Por ese incansable trabajo de formar a las personas oyentes en nuestra lengua. Por toda la didáctica, por la paciencia, por todo su metodología, por todo lo que hacen para que las personas oyentes aprendan de la lengua de señas. Veamos el video. Instituciones públicas y del gobierno. Reconocemos a las instituciones públicas y del gobierno que, después de ver a la comunidad sorda, han tomado conciencia y se han comprometido en la aplicación de la normativa vigente. Como leyes, decretos y resoluciones en relación. Instituciones públicas y del gobierno. Reconocemos a las instituciones. Vamos a continuar con el programa, así que como muy bien ustedes lo saben en España tienen el CENELCE, el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española y pues este centro realmente sirve muchísimo a toda la comunidad y de hecho es un modelo para todos nosotros acá en Colombia acerca de el conocer el estado del arte de la lengua de señas colombiana de buscar el mejoramiento del estatus de la lengua. Para ellos también va nuestro reconocimiento por su trabajo. Muchas gracias. Bueno, aquí en España os quedamos dos, lo siento, no sé, me ha pillado de sorpresa. Lo único que me cabe es seguir insistiendo en lo importante que es que sigamos luchando entre todos y que avancemos en este camino que realmente somos los más beneficiados. Eh, la, la planificación lingüística eleva el estatus de la lengua, que es lo que somos, porque realmente la lengua es lo que nos permite seguir creciendo y avanzando y seguir contribuyendo para Muchísimas gracias y sobre todo gracias apenas Col por darme esta oportunidad de estar con vosotros. Muchísimas gracias. De verdad muchas gracias y que disfrutéis el resto de la noche. Sí, un abrazo, un aplauso y a seguir luchando. Bueno, también queremos dar un reconocimiento a Mónica, porque ella eh, pues ha venido con toda su experiencia, también viene a compartir con nosotros de su experiencia. Entonces pues, queremos dar este reconocimiento y darte las gracias por ese trabajo y por todo lo que pues, nos vas a enseñar. Muchas Gracias. <risa> Pero déjame, yo no puedo hablar. ¿no? Muchas gracias. ¿Me los llevo?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 Reconocimiento. Lengua de señas. Muy bien. Este video condensa también mi trabajo, ese trabajo que se viene haciendo con las entidades públicas y privadas. En este caso, por ejemplo, Ministerio TIC, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, el INSOR, entidades de gobierno que también sirven como garantes de derecho para todos los ciudadanos, en este caso los ciudadanos sordos, garantizando esa accesibilidad e inclusión en el medio social. Otra vez, nos damos cuenta de lo valioso de la ley 324. Así que de esta manera continuamos con el programa y vamos a ver un video. Este es un video sobre el centro de relevo. Pero, ok, me dicen que. Natalia está haciendo una aclaración y de cómo va a ser la entrega de los reconocimientos y posteriormente el video. Ok, perfecto. Muy bien. Dame un segundo, Viviana, por favor. Bien, entonces continuamos. Eh, con los reconocimientos, como muy bien lo mostraba el video, entidades del orden gubernamental, asimismo también entidades privadas. Pues vamos a hablar acerca de esas entidades gubernamentales que han estado con nosotros, como lo es el INSOR, el Instituto Nacional para Sordos. El INSOR también, en compañía de FENASCOL, lado por la planeación lingüística de la lengua de señas colombiana porque se investigue sobre sus bases, porque se dé transferencia de conocimiento acerca de la lengua de señas colombiana, que se divulgue más nuestra lengua. Es un pilar para todos nosotros. Justamente la ley 324 sirvió para que esto fuera una realidad gracias también al INSOR. Muchas gracias, Viviana. Entonces vamos a darles el reconocimiento a los representantes del INSOR en esta noche. Muchas gracias. Gracias. Bueno, este reconocimiento es de toda la... Es de y para toda la comunidad. Yo voy a dar unas palabras muy cortas. Y quiero decir, pues, que desde el INSOR, que es una entidad de gobierno adscrita al Ministerio de Educación del Gobierno Nacional actual, pues, queremos darle las gracias a todos, a toda la comunidad sorda colombiana por toda esa lucha que ha venido desde tantos años, que generó FENASCOL y que también generó la ley 324, que fue un gran pilar para el desarrollo de la comunidad sorda colombiana. Y hoy estamos acá 26 años después de ese reconocimiento y esas luchas son de toda la comunidad. Parte de esa lucha es que hoy se tenga un director sordo en el INSOR. Es gracias a todos ustedes por toda esa lucha y por todo ese camino, este camino que entre todos hemos recorrido. Gracias a FENASCOL. Gracias a todos los compañeros, gracias a las entidades de gobierno, a las entidades privadas. Muchas gracias. Muy bien, después pues, también queremos darle un ministerio, un reconocimiento al Ministerio de Cultura. Eh, Nubia, por favor. Para mí es muy, muy, muy importante este reconocimiento por el Ministerio de Cultura. Eh, creo que las acciones, que por supuesto nos faltan muchísimas, por hacer, que nos hubiesen tocado sin la conclusión de ustedes sin esa lucha que cada uno de nosotros está en los diferentes escenarios de participación en los que nos encontramos. Por supuesto creemos en los derechos culturales y lingüísticos eh, a los que tiene eh, la población corta y a la importancia que tiene elevado el estado de la lengua de signos que es nuestra fundamental tarea en el país. Eh, Dado eso, pues muy contenta de recibir este reconocimiento, los he venido acompañando eh, en este eso por supuesto hemos aprendido y hemos intentado enseñar al interior de, de la entidad poco a poco, que otros se vayan sumando las eh, direcciones eh, y diría muy muy importante invitarlos a todos, absolutamente a toda, toda la comunidad sola, a que continúen en estas gestas en estas luchas, a la importancia que tienen los grupos asociativos ¿sí? que permiten digamos lograr eh, conjuntamente acciones mucho más fuertes que cuando las hacemos en la Creo que eh, ese pues es un logro que tienen ustedes, que tienen en Ascol. Veo por aquí a muchos de mis profesores en algún momento cuando hice discursos de lengua de señas que le permitieron también comprender la riqueza de esta lengua y sobre todo la importancia de la cultura sorda que tiene eh, en el sector de la identidad cultural. Así que Henry, eh, eh, Ose. Daniel, los todos quienes me han acompañado muchísimo más que no nombrar, ¿cierto? Y, y a todos allá en el este sí. Muchísimas gracias también por creer nosotros como ministarios de nosotros. Muy bien, muchas gracias, apreciada Nubia, de parte del Ministerio de Cultura. Damos paso al señor Henry Mejía, quien se encargará de dar el siguiente reconocimiento. Este reconocimiento va para el Ministerio TIC por ese trabajo mancomunado que durante tantos años ha llevado a cabo con FENASCOL para dar garantía de derechos en la comunicación, accesibilidad a la comunicación, a través del proyecto Centro de relevo Don Henry, por favor. Sí, disculpen, yo quisiera añadir algo antes del reconocimiento y es recordar el reconocimiento que se dio a la lengua de señas lleva 26 años y después de ese reconocimiento, pues bueno, debo remitirme al primer Congreso Nacional de la Situación de la Persona Sorda en Colombia allá en el año de 1984. Tuvimos la participación de un representante de la Universidad de Gallaudet en los Estados Unidos y también de una persona de la Federación Mundial de Sordos, usuarios del teléfono de texto para personas sordas, el TTL. Y yo como persona sorda desde ese momento empecé a hacer esa incidencia con el Ministerio de Comunicaciones en ese momento, Mostrando que las personas sordas podíamos utilizar este tipo de comunicación y que lo merecíamos como accesibilidad. Y es que el centro de relevo ahora lleva 21 años de servicio, 20 años apalancados por el ministerio, por Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comunicaciones y el actual Ministerio TIC. Empezamos con el TTY, seguramente muchos lo recordarán, y muchos, pues de pronto, no reconocían muy bien palabras en español. El, el, la segunda lengua y quizás las personas oyentes al otro lado de la línea diciendo, no, bueno, pero ¿y qué sigue? Y la persona sorda buscando las palabras allí en ese teclado que era lo que tenía que escribir. Y bueno, ya encontramos la tecnología, fue avanzando y en el año 2009 pues encontramos un canal mucho más amplio para poder hacer llamadas a través de video que las personas sordas pudieran utilizar el centro de relevo a través del gracias a la lengua de señas y a hoy 2022 se están haciendo 40 mil llamadas telefónicas al mes y servicios de interpretación en línea en vivo es decir esos servicios en los que una persona sorda está en el mismo lugar con una persona oyente y requiere ese servicio de manera urgente también se está haciendo 4 mil servicios de este tipo que son servicios de 30 minutos Quizás algunos también recordarán que cada año siempre se terminaba la gestión del proyecto centro de relevo debido a las gestiones presupuestales que se hacían. En el último año logramos que fuera por dos años una adición presupuestal y pues quiero decirles que estamos haciendo las gestiones para que sean durante cuatro años. Y ya en este momento es gracias a María Fernanda, la viceministra. Nosotros con María Fernanda nos conocimos desde hace mucho tiempo. Ella también ha ido escalando en su carrera. En esto, la viceministra, así que, María Fernanda, bienvenida y muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias por tu trabajo, María Fernanda. Hace muchos años. Imagínense que yo estoy en un y de este y con Henry ¿no? es que ha pasado tiempo, ¿no? ha pasado tiempo. Y aquí uno uno tendría que hacer, claro, un reconocimiento unánime ¿eh? a Henry, a toda, todo el equipo de trabajo que ha acompañado a Henry muchos. Seguramente aquí tendríamos que hablar de muchas personas eh, que, ¿te acuerdas de mi vida, una funcionaria del ministerio de hace muchos años, se pensó no hace muchos años, pero tal vez fue esa persona del ministerio que puso una sencillita en este tema. Entonces, eh, estar aquí con él y los dos, pues es, es muy emocionante. Eh, creo que claro, hay mucho camino por recorrer todavía. Hemos avanzado mucho. Estamos trabajando, como dice Henry, ahorita el compromiso del ministerio. Y yo tengo que decirlo ¿no? y, y, y enviar también un saludo de parte de nuestra nueva ministra, Sandra Rundia, porque hubiéramos podido encontrar, ella. ¿no? Hacer sé, financiación futura, pero hay un compromiso con este tema estamos conmemorando esta, este, el, los desarrollos de normativos muy importantes importante. es decir, seguir trabajando y seguir fortaleciéndonos en eso también está allí, pero seguramente vamos a tener que trabajar por más desarrollos normativos yo pues hoy tengo que eh, dar un saludo y, y de verdad agradecerte mucho porque tú has sido pilar fundamental de, de todos estos avances que hoy tenemos y hoy el centro de redeo o sea lo que es, claro, hemos creído desde de el sector público, esto, entendemos que hay que trabajar de la mano, esto, eh, tenemos que trabajarlo conjuntamente, aquí hay otros representantes desde de el sector público y creo que así lo entendemos y que así lo entiende y así además lo entiende este gobierno. entonces Felices de estar conmemorando eh, esta, esta, esta ley que salió hace tantos años, pues, pasó todo este tiempo. Pero sería decir que día de celebrar, ¿no? Pero, pero, bueno, es una noche, es un día para celebrar, eh, es un día para sentirnos muy orgullosos, muy orgullosos, porque hemos ido logrando cosas. Efectivamente, es más líderes los estamos. Y sé que vamos a seguir eh, llegando lejos, vamos a seguir eh, cerrando brechas y además, pues yo tengo que decirlo porque estoy en un sector tan importante como es el sector de las tecnologías. Y, y, hoy creo que todos entendemos lo que significa la tecnología. En pandemia nos dimos cuenta el tema de transformación digital pues, no es ficción, es una realidad que pues, está aquí y tenemos que entender y hacer parte de más. De esa transformación digital, que es una realidad. Y yo creo que también hacer un reconocimiento a Diana Paola Palma, que es nuestra coordinadora del grupo de, para personas con discapacidad, porque también ya lleva 14 años también trabajando en este tema. Pues, también también es siempre pensamos en cómo, en cómo, Podemos hacer y seguramente, eh, pues son eh, las personas con discapacidad, las asociaciones, todas las personas que, que trabajan en este tema, las que nos pueden enriquecer y ayudar a que podamos seguir trabajando y fortaleciendo y pues, trayendo nuevos desarrollos, no solo normativos, sino también económicos, el beneficio de mejorar y de cerrar brechas. Y, y de trabajar por la igualdad. entonces muchísimas gracias por además por esta invitación que nos han hecho eh, y bueno, somos todos, todos los mismos y trabajamos por un objetivo común, muchísimas gracias. Gracias a ti, ¿no? y aquí ya vemos ese compromiso de gobierno, lo vimos en vivo, 130 personas que también están en nuestro live, en este momento en que los cambios y seguramente están muy esperanzados en que, que esto se haga una realidad. No está solamente en el Ministerio de Día, que está en el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, está ese compromiso de todos, tanto del sector público como del sector privado, para lograr ese desarrollo. Y les pregunto ¿no? ¿Va a cantar? el nuevo director que del Ya, si se nos suelte, la comunidad sorda no le va a caer encima, pero no lo creo. Porque él Joanny es de la escuela de la comunidad sorda. Él ha crecido en la misma comunidad sorda y ha logrado. Hacerlo. Muchísimas gracias a ti también. Gracias. Bueno, qué gran reconocimiento. Y ahorita, ahora, vamos a ver un video al centro de relevo. Desde un smartphone, tablet o computador, las personas sordas pueden ingresar al centro de relevo. Pero, ¿ya te registraste? ¿No? Te invito a contactarte con atención al usuario PQRS al número 310-346-9979 vía WhatsApp. Con gusto atenderán tu solicitud de registro y te guiarán en el proceso. Te asignarán un usuario y contraseña con los cuales podrás acceder a nuestros servicios. Recuerda que debes estar conectado a Internet. Muy bien. Y ahora, pues también viene el reconocimiento al Ministerio de Salud. Ese reconocimiento lo reciben aquí sus representantes. Y el señor Henry Gira también se va a, para entregar ese reconocimiento. Y también como representantes del Ministerio de Salud. Algo que sucedió el año pasado fue un tema de la planeación lingüística allí en el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que está trabajando? Fíjanos pues, un poquito más. Que, porque eso es algo que, que no que cuidará bastante poco, pero que van a continuar, ¿no? Y que de seguro aportará muchísimo el tema de la creación lingüística en nuestro país. Y qué bueno que pues también se es aquí. Esos reconocimientos que ya han dado, nosotros teníamos uno para el Ministerio de Salud, pero... de salud, el año pasado arrancamos con este trabajo y fue gran impacto. Fue gran impacto en el proceso de inclusión social. Hay personas sordas trabajando, con mi compañera FIRTE. Nosotras nos estamos trabajando en este proceso y unimos, venimos atendiendo a la ciudadanía. Antes eran pocas personas sordas, de casualidad una persona y no podía comunicarse, encontraba una barrera realmente grande. Entonces es allí del el ministerio empieza un convenio con el SOL para formación en curso de lengua de señas en el 2015. El ministerio empieza a aprender y fue todo un reto contratar a personas sordas. Contratar a personas sordas y en el proyecto de instrucción. Genera impactos porque se abrió la barrera de comunicación. Era como si estuviesen en una oscuridad y cuando llegamos una luz, ¿qué es eso de las personas sordas? tenían un paradigma porque no conocían a las personas sordas, vieron que éramos capaces y así continuamos en este proceso. El glosario, surgió el tema del glosario que nos da acceso a la salud en el sistema general la de salud. Las personas sordas se acercan y no saben qué es el sistema, por ejemplo, ¿Cuál es el, qué es el sistema, cuáles son las cuáles son señas, qué pasa, qué significa. Entonces allí arrancó, se arrancó esta investigación y se vio la necesidad de recopilar todos estos conceptos, todas estas palabras del sistema de salud, de las palabras técnicas. Eso fue cinco años atrás que empezamos en esa construcción de estas palabras. Toda la necesidad que allí se tenía, empezamos a investigar el concepto, el significado, el contexto en el que se usaba también la referencia. Era de ese mismo concepto en todo el territorio, porque en las partes se en otras partes se de salen del forma, pero lo importante era que se recopilaron las lenguas para las personas en Colombia. Entonces, nosotros en dos, con Penascor, que ya tenía, y yo un convení con Penascor, que ya tenía el, el, sobre el neologismo, la experiencia sobre las lenguas, las lenguas, las señas nuevas a nivel nacional. Entonces, y poder validar estas señas. Entonces se hizo un proceso de traducción y fueron 52, fueron 52 términos. El año pasado salimos pues, en la primera fase de los términos 32 y pues si Dios quiere, pues arrancamos con otros 25, igual y con Benio, con Benio, para seguir este proceso. Entonces eso es algo para contexto y pues no sé si quieres decir algo más eh en el en de se organizó básicamente en el 2020 varios videos de las personas profesionales que comenzaron a administrar en este programa con mi compañera Kenny, que es nuestra profesora, y hemos dado a través de varios conocimientos y ya hemos tenido un impulso para darse las cosas que para poder comunicar. No cómo lo y muy porque he aprendido muchísimo con ella y este de y de celebrar con ustedes. Bueno, entonces, les por todo el reconocimiento al institucionales. Muchas gracias. Bueno, ahora terminamos con las, del gobierno y invitamos con las sociedades privadas, con los reconocimientos a las sociedades privadas. Ah, claro, el representante es claro. Tenemos un video. según segundo confirmamos? Y bueno, también quisiera agregar a las entidades privadas alguna información con, con este tema. Veamos el siguiente video. Entidades privadas y empresas. La comunidad sorda tiene el derecho a la accesibilidad. Por eso, reconocemos a las entidades y empresas que generan espacios accesibles para la participación basados en la toma de conciencia y el reconocimiento de nuestra lengua de señas. ¡Muchas gracias! Esto también es posible gracias a la Ley 3.24 de 1996 y hoy, 26 años después, celebramos que fue el reconocimiento de la lengua de señas colombiana. 11 de octubre, 26 años del reconocimiento de la lengua de señas colombiana. Ley 3.24 de 1996, 26 años, reconocimiento, lengua de señas, celebración. Bueno, como vimos en el video, un reconocimiento a las entidades privadas. Y ahora... invitamos al representante de Claro, si, si puede pasar Bueno, muy buenas noches para todos y todos, saludarles en Cali estamos muy felices de recibir este reconocimiento de parte de Nascón. Durante ya más de un año hemos no venido trabajando de la mano con esta gente importante en nuestro país, porque estamos trabajando cada día para hacer una empresa mucho más influyente, una empresa que piensa en todos y todas y les brinda oportunidades y garantías para poder comunicar. Y es por eso que seguimos comprometidos en poder generar soluciones de comunicación. A las personas sordas, a la comunidad sorda en el país. Hoy tenemos una oferta comercial, pero sobre todo tenemos un servicio de atención y prestación. gracias a Servir, que nos permite acercarnos a nuestros clientes, que nos permite abrir las puertas a la una empresa inclusiva como la de nuestra organización. Así que muchísimas gracias, muy honrados de eh, este reconocimiento y les felicito por ese gran trabajo que hacen bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos con nuestros reconocimientos y ahora vamos a ver un video sobre el Colegio de Notario Colombiano, de la Unión Colombiana de Notanales.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 Cada seña entre ellos es un acto de amor. Quienes no conocemos este lenguaje sentimos esa sensación al momento de hacer esta entrevista. Y es que el servicio de intérprete... en la... Un gran aplauso, nos emociona bastante. Invitamos también al representante del notariado colombiano, al presidente del notariado colombiano. Bueno, la verdad es que no se mucho con nosotros acá aquí. El presidente de la Unión Colombiana de Notariado, ¿no? Unión un Policial de notarías, ¿no? se eh, ya nos preparaban datos sobre la Unión, por pues más o menos aquí en mil donde se presentaban muchos problemas en la comunicación para poder acceder a todos estos procesos notariales. Gracias a esta decisión que se ha tomado, pues se ha abierto las puertas para que las personas todas puedan acceder a esta clase de procesos de matrimonios civiles, registros civiles. civiles de pues, nacidos, muchos otros procesos. Doctor Gil, muchas gracias por estar acá y trabajar con Gracias. Muchas gracias. Nosotros, los laborales de economía, nos sentimos honrados de que la comunidad de, suena, de que nos haya permitido que el notariado colombiano desarrollo la institución y de garantía de los derechos de una comunidad importante para la comunidad. El notario es el alfa y el omega de la existencia de todos y de todo el Y el hecho de hoy todas las. Yo pueda desarrollar sus actividades, desarrollar sus en una notaría sin necesitar el apoyo de un tercero, que a veces no tendrá la confianza para el ello, ya hoy es una realidad que es una garantía de los derechos de las personas que hacen parte de la comunidad. De las actividades de los Nos sentimos muy felices los de compartir con ustedes años de la lengua de Santiago de Colombia y haremos todo lo que sea necesario para que la garantía de sus derechos sea garantizada. Bueno, ahora continuamos con el reconocimiento a la Cámara de Comercio de Bogotá. Invitamos al, al representante. Sí. Gracias. <laughs> Gracias. <laughs> Hay muy buenas noches para todos y de verdad muchas gracias por las invitaciones de asimilación tan especiales. Hay que decir que la cámara de conversión eso es una habilidad, pero lo que es crear más intercerteza. Y normalmente ¿eso es un tema que hacíamos con nosotros ayer, a través de todo lo que comenzamos a hacer con el apoyo del Centro de Arredeo, de vivir, de los gobernadores de todas las entidades con el mundo, se lavando para que han sido lavadas para precisamente lograr que todos estos grandes profesionales que hacen parte de la empresa pudieran usar de alguna manera sus empresas, usar de alguna sus empresas. Lo que realmente que estas personas fueran más visibles y que muchas personas quisieran aprovechar sus servicios y conocer esa gran calidad. Que para nosotros es un honor estar es un honor buscar que los emprendedores de la comunidad, comunidad. quieran crear sus empresas. Recibimos pues, el apoyo de muchas personas para hacer un gran limitarse a la comunidad cosas que, los que, aprendan, que ya, aprender cosas que sirvan para apoyar, a sus emprendimientos y que eh, pues, esto haga un mejor país. Gracias nuevamente profesor, gracias nuevamente Y a todas las personas la que están presentes, buen negocio. Gracias por pues, pues, sí, entonces, continuamos con nuestros reconocimientos. Por subsidio, es pedimos a la representante que pase al frente. Se <coughs> Esto es un evento más, es un estímulo más para seguir trabajando por la comunidad santa. Porque si yo es una caja de compensación que trabaja por el cierre de las leyes sociales, pero que ya es de que toda la comunidad, a que todas las comunidades de sol, sepa el impacto que tiene la terapia de los niños. Sea autónomo, sea más responsable, se vive más, pueda tomar decisiones sí sola y no por un Creo que el eh, bueno, es pues, enorme. Llevamos tres años trabajando. Tenemos 68 establecimientos a nivel nacional y esperamos a cada instante con 100 establecimientos más. Enorme compromiso que nuestros trabajadores conozcan en el web, que no la lengua de que la practiquen en la educación pública. Hoy contamos con el apoyo de transporte y de la educación de la lengua de la Universidad que nos ha permitido y fue una gran herramienta en la vida de para asegurar que las personas que eran realmente las que más eran vulnerables pudieran tener acceso a sus medicamentos y a una asesoría para el proceso de los niños, para mayor independencia. Realmente, esto es un proyecto enorme que le hemos metido corazón, es con convicción, es amor por la patria, por los colombianos, por la comunidad. Soy química farmacéutica de profesión y realmente siento gran orgullo de poder hablar. Hecho participé en este proyecto porque, aunque de, este de, de, de verdad no es fácil de de menos, creo que estamos muy apasionados, estamos llevando esto a cada uno de los trabajadores para que ellos realmente cierren esas barreras de atención y que seamos cada vez más unidos con la comunidad. Muchas gracias. Bien, y de esta manera hemos terminado la entrega de los reconocimientos tanto a entidades públicas y privadas. Así que, bien, ha llegado el momento de cierre de estas palabras. Queremos darle las gracias a todas las personas sordas, especialmente a nuestros emprendedores sordos que han organizado de manera tan linda y han decorado tan lindo, este espacio a todas las personas sordas que han trabajado en este aspecto ellos tienen su emprendimiento, son las personas sordas que tienen su emprendimiento, esta es la seña, y se llama Arts Roca Rico este es el fruto del trabajo de ellos y pues también se reconoce, hay un reconocimiento para ellos también, ¿no? Las gracias. Un segundo, también eh, pudimos ver su lucha, su esfuerzo. De verdad, lo honramos también porque vemos su trabajo y son muestra de que se puede, se puede emprender como personas sordas. Son modelos para otras personas que pueden emprender su propio negocio. Entonces, es muy emocionante y la verdad, todo lo que hicieron con los reconocimientos también. Eh, los acrílicos y demás muchas felicidades muchas gracias dice qué le dice también quisiera decirle que no no es solo pues, pues es gracias a la ley no la ley que tenemos que es valiosa la lengua de señas es valiosa y es viva no nos enorgullece porque también somos personas sordas que trabajamos con nuestras manos muchas felicidades también para ustedes un gran aplauso muchas gracias Gracias a ustedes también. Y ahora tenemos unas palabras finales, unas palabras de cierre del director general de la Federación. Bueno, bien. Muchísimas gracias a Kelly y también a su esposo por el trabajo que hicieron desde su emprendimiento en la decoración de esta noche y saber que hay muchísimas más empresas de personas sordas, personas sordas que quizás también tienen la duda de atreverse o no a emprender, miren aquí está el ejemplo, ustedes también lo pueden hacer. Muchísimas gracias. Y ellos no, no nos apoyaron gratis, no, es su trabajo y también su reconocimiento, así que también invitamos a las demás entidades a que también puedan utilizar los emprendimientos de personas sordas. Gracias a todos y todas quienes han venido hoy, a las 130 personas que se han conectado también en nuestro Facebook Live. No, recuerden que no son solamente las entidades privadas que están con nosotros en esta noche, sino también entidades nacionales que están haciendo inclusión, bancos, escuelas, universidades, que también le están, le están metiendo, la metiendo la ficha también al tema de la inclusión de las personas sordas, que le están apuntando a este tema. La verdad que estamos viendo estos cambios que se han generado gracias a la ley 324 y que también nosotros queremos seguirle apuntando a una educación bilingüe y cultural, porque muchas veces se habla de solamente el bilingüismo, pero... El hablar de ese bilingüismo es hablar de la lengua de señas. Esto que está sucediendo en esta noche. De hecho, hace poco vi una noticia de una ciudad donde la alcaldía daba un gran presupuesto que no era en temas de inclusión, sino para personas oyentes en general. Y para cada estudiante, pues la alcaldía estaba dando ese presupuesto a esos 10 estudiantes y este presupuesto era para que fueran y estudiaran francés. Y que lo estudiaran, pues no obviamente en Francia, sino acá en el país. Entonces yo digo, bueno, estos procesos de incidencia se pueden hacer también para que esta clase de presupuesto se direccione al aprendizaje de la lengua de señas en los colegios, en diferentes instituciones. Hay que hacer estos procesos de incidencia, de abogacía, para que logremos esa transformación y busquemos una Colombia bilingüe también bimodal. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy. Recuerden que como la WFD, la Federación Mundial de Sordos, lo dijo en esta Semana Internacional de la Persona Sorda, las lenguas de señas nos unen. Qué importancia prestar atención a este lema. Y recordar que no estamos separados, personas sordas y oyentes. Las lenguas de señas nos unen. Gracias por venir. Buen provecho para todas y todos acá. Seguro que ya tienen hambre acto, así que adelante. Muchas gracias y felicidades a todos. Ah, también me, me acaban de avisar que les van a traer ahora los platos, entonces los platos están calientes. Tengan cuidado que de pronto al momento de tocarlos no se vayan a quemar. Enrique dice, por aquí ya pasó. <risa> Ok, ok, vale, muchísimas gracias. Ah, ah, se me olvidaba. Una cosa más. Dimos muchísimos agradecimientos y nos faltaron nuestros dos presentadores. Gracias a nuestros dos presentadores también. Y también a nuestros dos intérpretes, que ahí han estado eh, pasándose el micrófono también a Eva, haciendo el servicio de interpretación a la lengua de signos española. Muchas gracias. Un trabajo unido, mancomunado de todos, no solamente de quienes están acá, los técnicos que están acá en el mesanín, sino también el técnico que está en la federación. A todos, muchas gracias. Muchas gracias al comité organizador también por hacer esta noche y esta celebración posible. Unas felicidades.